Hola a todos y todas, soy Alfonso Escrits, barbudo, ya veremos qué hago con la barba. Bienvenidos a mi canal y hoy os presento este libro, Educación física saludable, recursos prácticos. Analizaremos sus puntos estrella y sus puntos tornillo. Al final de este vídeo os dejo un enlace donde en el vídeo en el que analizamos el libro de Eto Ruiz, cómo aprendemos, os explico qué es, quiero decir sobre todo con los puntos tornillos, Los puntos estrella, pues se supone que ya se sabe lo que son. Además, durante el vídeo os enseñaré también el índice y el precio del libro. Aprovecho así para deciros que os suscribáis al canal, a ver si un día llegamos a mil suscriptores y se pueden hacer directos. Además, así estáis avisados cuando hago vídeos, como sabéis los hago muy ocasionalmente, y tenéis un canal donde podéis recurrir si queréis alguna reseña de alguien que se lee los libros a conciencia, los subraya y luego os puede gustar o no, pero por lo menos si os lo queréis comprar, pues tenéis una referencia. Los autores del libro la verdad que forman un verdadero Dream Team de la Educación Física. Tenemos a Cárdenas González Arevalo, tenemos a Mériteu Moguillos, tenemos también a Luis Almiráis, tenemos a José María Piulac y finalmente tenemos a Carles Zulizar. Todos ellos que podéis encontrar en redes con el hashtag EFTeam, es un grupo referente. Muy bueno, que ya habían trabajado en otros libros como por ejemplo el de Una Educación Física para la Vida, este me ayudó mogollón en, en las oposiciones y no lo digo en el plan de voy a vender libros que a mí me da igual, que a mí no me pagan por esto, lo hago por gusto eh, Lo digo en serio, está todo... lo tengo todo rayado y este libro me ayudó mucho Como siempre digo, eso sí, adaptarlas a vuestra peculiaridad tanto como vuestro estilo, como a vuestro alumnado y como a vuestro entorno Seguimos Puntos estrella, por ejemplo, un punto estrella claro es que es adaptable tanto a primaria como a secundaria. Por ejemplo, la parte que habla de habilidades motrices podemos adaptarla según estemos en primaria o en secundaria. Esto lo tenemos en la página 74. Otro aspecto positivo es que habla de los test con un objetivo saludable. Por fin encontramos un lugar donde el alumnado conozca su nivel eh, saludable de condición física. El uso de las TIC y las aplicaciones móviles como recurso y como aliados en nuestra clase, por supuesto, lo encontramos en recursos en los que los autores son los mencionados. Son muy pro coger estas actividades como aliados para que nuestra educación física esté adecuada al mundo real actual, donde todo nuestro alumnado controla eh, cualquier tipo de gadgets. Ya lo dice el subtítulo del libro, Recursos prácticos. Aquí destaco también que, por ejemplo, en la página 103 hace referencia a nuestro amigo Miguel Ángel Azorín. Eh, lo podéis encontrar en redes como Fleet Primary, en el mogollón de actividades, en la cual hablan de las tarjetas de roles cooperativos. También encontramos gamificación en este libro, en la propuesta de Lufys Awaken, relacionado con el mundo Jedi, como Está la, la actividad eh, gamificada, la parte de la evaluación, que no calificación, donde se nos proponen una rúbrica. Cabe destacar que esta y todas las actividades de este libro están, además de contextualizadas, probadas. Es decir, todo lo que vais a encontrar en el libro antes ya ha sido probado con alumnos reales. Otro punto estrella, aspecto destacable, es su continua justificación y apoyo bibliográfico en artículos y en referencias bibliográficas, algunas de ellas propios. Otro aspecto destacable es el capítulo donde habla de la dimensión personal, es decir, de las emociones, y nos ofrecen una serie de recursos prácticos para uno de los contenidos competenciales que debemos incluir en nuestras programaciones. Encontramos también ejercicios y tarjetas adaptables a la metodología AICLE en la página 121. Encontramos propuestas que ya parecían, eh, me acuerdo de aquella propuesta del libro de una educación física para la vida que os he enseñado antes de eh, corremos por, pues allí estaba, eh, subimos a lo, al Everest. No es exactamente lo mismo, pero es ese sistema de eh, dar un sentido a nuestras actividades. Cuando habla de la motivación hace referencia a Sir Ken Robinson, que si no habéis leído nada de él os lo recomiendo, lamentablemente he fallecido hace poco. Además hace referencia también al Colbol, un juego deportivo dentro de los juegos escolares de la comunidad valenciana. Si no sabéis lo que es os dejo una descripción con un enlace. Tenemos también recursos metodológicos como cómo hacer agrupaciones con cartas. Y finalmente me gustaría eh, destacar el proyecto Educa ver Play, un proyecto que Carles González y Carles Durita presentaron precisamente en las probadas de intercambio y de experiencias de educación física en la UGI, la Universidad Jaume I de Castellón. Pudimos eh, conocer, bueno, yo ya lo conocía porque Carles González fue profesor mío en el INE de Barcelona, pero pudimos acceder de primera mano a una pequeña prueba de, de ese proyecto y que eh, le da la vuelta a, al deporte tal y como lo conocemos. Podíamos continuar hablando de mogollón cosas del libro, ahí tengo subrayado muchas cosas, eh, pero simplemente, y para pasar ya a los puntos tornillo, decir que eh, es un libro que propone un alumnado promotor de la salud, es un libro aliado de las redes sociales y de las TIC. Es un libro que se adelanta incluso a ese nuevo currículum que va a llegar y, por lo tanto, busca actividades competenciales. En definitiva, es un libro que yo tendría para coger ideas y darles eh, la vuelta o complementarlas o adaptarlos a nosotros. Pasamos ya a los puntos, tornillo A. Ah, y aprovecho para decir que si te interesan este tipo de temas, suscríbete al canal. Seguimos. Puntos tornillo. Empezamos, como siempre, con una serie de errores tipográficos que siempre comento por si se hace otra edición para que se pueda tomar nota y solucionar. Así, por ejemplo, en la página 85 encontramos que donde dice una educación que se caracteriza sería una educación. Le falta la A. En la página 95 hay una serie de bocadillos y en uno de ellos pone que la clase elabore una coreografía en la W que salga todo el grupo, sobra esa W mayúscula, se le sacó colado. En la página 31, en el recurso 7, debajo del desayuno habitual de mi hijo, es ahí se ha colado un, mi hijo, no sé qué, no sé cuántos, que creo que, que no va ahí porque a continuación hay un, un formulario donde sí que tiene relación con el desayuno. Y finalmente, en la página 117, cuando habla de deporte adaptado, en el cuadro le dice necesidad de coordinarse con la pareja. Ojo que ahí de coordinar y pone guión se, ese guión sobra. Otro punto tornillo, y esto no es faena de los autores sino vuestra, es complementar parte de la información del libro con artículos que encontraréis eh, en la bibliografía y buscando los nombres de los autores. El libro se apoya en la metodología TEPAC, que así a grosso modo eh, incluye cuatro dimensiones. Otro punto tornillo sería ese momento en el que pone puedes descargarte esto de la página tal en algunas partes sí que está y eh, encontramos un código QR y facilita la descarga porque directamente pones la cámara del móvil y ya vas al sitio Pero en otros momentos no, ese pequeño código QR que podría estar incluso eh, que te llevará a la página de, de INDE En el apartado de deporte adaptado sin material específico eh, me gustaría complementarlo con una aplicación que descubrí gracias a Raúl Reina en unas jornadas a las que fuimos via Outlaw Simulator es de Novartis y te permite mediante la cámara del móvil ver el mundo como lo vería cualquier tipo de persona que tuviera una discapacidad visual determinada. La verdad que es muy interesante para ponerte en el lugar de estas personas. En la página 148 encontramos una serie de herramientas que nos va a servir para la evaluación de, en este caso, un acta de volei y aparecen las típicas frases de muchas veces, de forma habitual, algunas veces. Es mejor especificar exactamente qué queremos decir con ese muchas veces o algunas veces porque si no nosotros tenemos claro lo que es pero si quiero transformar eso en una coevaluación eh, cada grupo va a interpretar el muchas veces y algunas veces de una manera diferente tenemos que posicionarnos y establecer descripciones claras e observables de lo que nosotros entendemos por esas muchas veces bueno pues esto es todo aquí tenéis ahora sí el índice completo el precio del libro son sobre unos 20 euros un libro que yo Creo que puede ser muy útil para nuestra educación física un libro que mira hacia adelante y lo digo después de haberlo leído, releído y subrayado proyectos muy top como el Duo Fit o el que ya he comentado Educa Bell Play la evaluación es súper importante como no podía ser de otra manera con estos autores eh, Rúbricas que podéis plastificar y usar eh, actividades en la naturaleza encontráis también en la página 69 un apartado dedicado a una educación física crítica eh, destaco aquí el trabajo que están haciendo la Universidad de Valencia eh, Dani Martos y todo su equipo tratando temas como la homofobia el racismo y eh, optando por esa educación física conectada con el mundo y que puede colaborar a hacer un mundo mejor. Así que ahora sí, esto es todo. Muchas gracias, suscribiros al canal y os espero en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!